Lo siento mucho por mi culo. La siento, a ver, a diese, la ah, ¿Eh? ay, qué, ido, ido, ido, A culo. a ver, a A ver, ay, que se está, Ahora se está, ver, a ver, a Aquí. a ver, a no hay fuerza! a ver, No a Ay, mi pene colomina. Oh, mi pene colomina. Oh, mi pene colomino No pienso bajar, oh, eh mi vino. Oh, ¿qué está? oh, mi nido Oh, mi nido Me voy a muero puedo ver Más baja. Oh, este Puto oh, ya yeah. Puto ya ¡Ah, oh, la carro! ¡Dale, Saina, suba, Saina, suba! Dale, espérate. ¿Ven la fondo? de afuera! ¡Que se va a hacer el cubo! Bueno, Otra, no? Pues yo ¡Muerto! Estoy muerto. Porque tú no estás ¿eh? hecho tortilla, porque me a un poco y así la tortilla nos se calienta a los máximo. porque pues a vosotros Eso eso. dando a... a... ¡Ay! ¡Me <risa> <risa> <risa> ¡Qué gracia! <risa> ¡Joder, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay, mi madre espiritu! Oh, a ver, si que madre. Tiene la camiseta al ¡Oh, mi ¡Oh, mi ¡Oh, mi ¡Oh, mi ¡Oh, ¡Opa! ¡ahorita ¡no Va, Oye, no, Oye, no para los lados alguien le ah ah ah ah ah ah ah ah